Bueno amigos, buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo a una nueva sesión de terapia de grupo y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que eh, en realidad es un objetivo prioritario e eh, inaplazable eh, de la rehabilitación como es, bueno, pues la calidad de vida, yo creo que todos perseguimos un poco la calidad de vida, ¿no? Tenemos necesidad de tener calidad en nuestra vida y una de las cosas que el, el, el, el, el adicto eh, aspira a conseguir de una manera prioritaria, como decía, es mantenerse estable en una calidad de vida óptima para él y su familia. ¿no? La calidad de vida fue de, definida por la Organización Mundial de la Salud como la percepción personal que una persona tiene de su situación en la vida, dentro del contexto cultural en que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Es decir, que según sea lo que nosotros nos proponemos conseguir en la vida, así podemos también decir si nuestra vida tiene calidad o no la tiene. Pero posteriormente se ha valorado también eh, la experiencia objetiva de la salud y el bienestar dando lugar a la definición de calidad de vida como capacidad del individuo para realizar las tareas cotidianas, es decir, para tener siempre a punto lo que llamamos la funcionalidad, tanto en el plano físico como mental, completando así los dos componentes o acepciones que se pueden distinguir en el concepto de calidad de vida. El componente subjetivo, que es la percepción, y el componente objetivo, que es lo que decíamos, lo que llamábamos la funcionalidad y la suma o conjunto de ambos. Bien, las Naciones Unidas definieron la calidad de vida como un constructo, una especie de, de ente utilizado para evaluar el bienestar de la gente en general, ¿eh? no solamente a nivel individual, sino también el de la gente, el de, la, el de las poblaciones, pudiendo aplicarse el concepto tanto a las personas, como he dicho, individualmente consideradas como a las sociedades o colectivos. Y establecieron como indicador de la calidad de vida de los países el llamado índice de desarrollo humano, el IDH, compuesto por la esperanza de vida, el nivel de formación y renta per cápita. Y, sin embargo, el IDH, es decir, el índice de desarrollo humano, no refleja aspectos tan importantes a tener en cuenta en la calidad de vida como por ejemplo, es para nosotros la libertad, la eh, dignidad, etcétera, etcétera, que son valores importantísimos individualmente e incluso colectivamente. Sin embargo, en el terreno colectivo los indicadores más importantes son la salud física, la salud mental, la educación, el ocio y vida social, la riqueza también, la riqueza a nivel colectivo, el empleo, el entorno físico y arquitectónico. Bien, vamos a partir para analizar el tema de la calidad de vida de unas cuantas premisas. La primera es que, bueno, pues todos buscamos la mayor calidad de vida posible, aunque cada cual la entienda de forma peculiar y diferente, ya lo he dicho al principio de mi exposición. En segundo lugar, tendríamos que decir que el trayecto más corto desde el punto de partida hasta la meta es el camino recto y directo, ¿eh? Eh, recto y directo, pero sin atajos, ya lo veremos ahora mismo. Ello excluye como inadecuados e inútiles los intentos de acortar el camino mediante los atajos, aversión a la espera, cuando se tiene aversión a la espera, y los aplazamientos nacidos al abrigo del miedo o de la abulia, de la falta de voluntad, de la pereza, de la negligencia, como es la procrastinación. Como también los mecanismos de autoengaño, hay que excluirlos, basados en mecanismos de defensa patológicos derivados del predominio de la subjetividad sobre la objetividad. En quinto lugar, no basta con creer subjetivamente que se tiene calidad de vida, pues esto debe contrastarse con una funcionalidad correcta y objetivamente aceptable desde el punto de vista de las personas que rodean al individuo. Y finalmente, nadie puede sustentar su calidad de vida sobre la base del daño a los demás o a sí mismo. Esto excluiría que, por ejemplo, un adicto se pudiera considerar con calidad de vida cuando está haciéndose daño a sí mismo a través de su adicción y está haciendo daño también a las personas de su entorno. Bien, según esto, ¿qué características tiene que tener la calidad de vida? Bueno, pues como características principales tenemos que decir la estabilidad, o sea, la continuidad en el tiempo. La calidad de vida menosprecia los momentos puntuales, que es lo que al adicto le, a, le atrae tanto, que son los que abrazan, por el contrario, las adicciones en sus episodios de libación o de consumo. Es decir, para un eh, adicto tal vez pueda confundir la calidad de vida con esos momentos puntuales de felicidad o de, o de placer que le proporciona una libación de, de bebida o de juego, por ejemplo. Otra, otro segundo rasgo o característica es la integridad ética, o sea, la aceptabilidad ética total. La calidad de vida, hemos dicho, no puede edificarse sobre las ruinas de la conciencia si está atribulada por conductas de daño al entorno y a uno mismo. El tercer aspecto o la tercera característica es la globalidad. La calidad de vida no solo debe ser subjetiva, sino también objetiva en cuanto a la capacidad de funcionamiento. Es decir, abarcar los aspectos físico, psíquico y social en la mayor medida posible y comprender en extensión concéntrica al sujeto y a su familia. Y finalmente tiene que haber una congruencia interna como característica o requisito también. Debe guardar un orden de jerarquía y prioridades entre los valores e intereses primando los superiores sobre los materiales físicos o utilitarios, así como el principio del deber sobre el de placer o el de tener. Creo que me explico suficientemente, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la calidad de vida? Bueno, pues en primer lugar hablábamos de los aspectos psíquicos, la, por ejemplo, la capacidad cognitiva, la capacidad afectiva, la capacidad volitiva, la, la capacidad de voluntad y finalmente la capacidad prospectiva, es decir, la capacidad para anticiparse a, las, a los acontecimientos del futuro. En segundo lugar, como componentes de la calidad de vida tenemos los sociales, es decir, la capacidad de relacionarse socialmente, la capacidad de integrarse, la capacidad laboral y escolar y finalmente la capacidad de promoción, la capacidad de superación respecto al trabajo o a la escolaridad. Bien, en cuanto a los componentes físicos, también podemos hablar de la potencia o resistencia muscular. Los cuidados corporales que se tienen, la higiene, los, el funcionamiento vegetativo y las funciones sensoriales. Y finalmente podríamos hablar también como calidad de vida de unos componentes o de un componente clínico terapéutico basado en los siguientes puntos. Primero, el insight, es decir, el tomar conciencia de qué es lo que está ocurriendo en la vida de cada uno. La disciplina terapéutica, la regularidad, la responsabilidad la participación y, finalmente, la constancia en la adhesión al tratamiento. Bien, eh, ya vemos cómo eh, la calidad de vida viene estando influida por factores tanto subjetivos como objetivos. Y bien, eh, llega el momento ya de hablar de la calidad de vida en el ámbito de las adicciones. En la etapa de la preadicción, fijaos que estoy hablando de la preadicción, es decir, antes de la adicción, brilla a veces la calidad de vida por su ausencia, porque su portador suele buscar la calidad de vida por el camino equivocado, del atajo fácil y cómodo que le conduce a la adicción. Y ya en la adicción falta calidad de vida al fallar los criterios objetivos de calidad, y ser su filosofía la contraria a la de la calidad de vida, ya que el adicto es alérgico al sufrimiento, a la frustración, al dolor, al estrés y a la verdad. Es decir, su tendencia al autoengaño, su, ten, su aversión a la espera y al esfuerzo de superación y constancia son componentes también de la falta de calidad de vida de la adicción. La hipotética calidad de vida del adicto es siempre subjetiva y falsa, ¿eh? basada en brillos subjetivos falaces. Por ejemplo, bueno, pues, la, el brillo que tiene un adicto al juego cuando recibe un premio, cuando saca un, una cantidad importante de, de dinero de cualquiera de las modalidades de juego. Estas son, como, di, como digo, eh, suposiciones auténticamente falaces, brillos subjetivos de autoengaño ¿eh? y no valores eh, profundos, son valores superficiales, por, por lo tanto, los que, aquellos que utiliza el adicto para pensar que tiene calidad de vida. Y finalmente decir que adicción y calidad de vida son incompatibles y la calidad de vida es inversamente proporcional a la gravedad de la adicción, es decir, cuanto mayor sea el grado de la adicción, menor será la calidad de vida. ¿eh? Esto lo, creo que lo podéis deducir fácilmente de cómo era vuestra vida durante la adicción y cuándo ha sido peor vuestra calidad de vida, y era precisamente cuando la adicción había alcanzado unos niveles de gravedad mucho más eh, agudos. En la rehabilitación, en la rehabilitación se produce, pues como es lógico, el florecimiento auténtico de la calidad de vida, como lo demuestra que su principal bastión sea el insight y la capacidad de afrontamiento de las dificultades y contrariedades. El insight, es decir, el darse cuenta, el tomar conciencia de las circunstancias que concurren en la persona, el conocer cada día más y mejor la propia enfermedad y la propia personalidad, en este caso la personalidad afecta de la adicción, para en consecuencia poder reparar los daños causados con ella a través del desagravio y Constituye todo ello un importante factor de calidad de vida para el individuo y la familia, por más que la filosofía eterna del adicto sea siempre vivir ignorando, con la venda puesta en los ojos, en la pretensión ilusoria de que lo que no se ve no hace sufrir, ojos que no ven, corazón que no siente, o aquí no pasa nada, es la filosofía del adicto. Mientras tanto, arruina su salud y la de la familia. En cambio, la rehabilitación, como estoy diciendo, es verdaderamente redentora. Bien, pues entonces, amigos, ha llegado el momento de las intervenciones vuestras a través para, para complementar todo esto que estamos hablando con vuestra experiencia, con vuestros testimonios y, en definitiva, para que vosotros también defináis desde cada, el punto de vista de cada uno cómo ha sido la evolución de vuestra calidad de vida a lo largo de los años es de esperar que vuestra calidad de vida fuera ínfima, fuera mínima durante la adicción y que haya sido consiguientemente máxima durante la rehabilitación.